Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy ha sido el primer día de clases y bueno, ha ido bastante bien. Pero es que no hemos hecho nada, o sea, hemos entrado a las ocho y media, me parece, por ahí. Luego, en... ¿qué hicimos? Ah, saludamos a todos los profesores y todo. Fuimos a nuestra clase y bueno, pues la seña había traído chuches, fanta, galletas y cosas así para dar la bienvenida. Luego, pues, nos explicó un poquito cómo iba a ser el año y tal. Nada diferente. Nos explicó las nuevas normas de este año para el colegio. Estoy doblando esto porque lo voy a guardar ahora. Y... ¿qué más? Pues eso. Hemos ido a comer. Hemos comido como una cosa de... Como una papilla de cereales o algo así. Así que eso, chicos. A ver, voy a guardar esto. Aquí en el altillo que he guardado... Toda la ropa de manga corto, porque ahora, pues, obvio que no me la voy a poner. Así que eso, a ver un muy... momento. Bueno, tengo traído aquí mi agenda. Y pues, vamos a ver. Esta tarde quiero recoger la habitación porque está un poco desordenada. El otro día hice limpieza así profunda como me gusta mi hacerla. Pero otra vez está desordenado porque aquí somos un desastre. Entonces, a ver, ¿dónde lo apunto? Mira, lo voy a apuntar aquí. Entonces, eh, la primera cosa que dijimos que iba a ser recogerla a la habitación. Eh, vale, ¿qué más nos haría falta? Quiero recoger flores del bosque para hacer como un jarrón, entonces pues también lo vamos a apuntar. Ahí. Y... Bueno, yo creo que con esto ya podemos ir en... Ah, una última cosa. Ir en bicicleta. No, pero eso lo tengo apuntado. Eh, aquí, en esta parte. Es que el domingo me hice una task list para, para los dos días que nos quedaban de vacaciones. El lunes y el martes. Hoy estamos a miércoles. Miércoles 10 de agosto. Entonces tengo aquí la task list que pues, era terminar de editar algunos vlogs de Grecia que todavía tenía pendientes deshacer la maleta, cosas así que me hice para pues ir organizándome ya un poquito, pero ya está así que ahora pues vamos a empezar vamos a recoger un poco la habitación y después vamos a merendar que ya me está entrando hambre que hemos comido ya a las 11 en el cole y ahora serán la una, las 1 las 2 ahí así que vamos a merendar Bueno yo creo que ya podemos tachar de... Avena al horno Que es muy fácil de hacer, solo pones avena eh, Leche de avena y le echas los toppings Que quieras, si quieres le puedes echar azúcar O endulzante Y queda mejor, yo no le he puesto nada, solo avena Leche de avena mmm, Arándanos y chocolate Mirad que bien Así que vamos a nada, Voy a poner el móvil a cargar para tener Ahora más batería para seguir cavando. Bueno, ahora venido otra vez aquí al escritorio Que voy a Editar Y ahora bueno, vamos a ir a recoger flores Para hacer un jarrón de flores Para ponerlo Por aquí, por aquí ¿Ay? ¿Qué es eso? Mirad chicos, estoy yendo al bosque Bueno, todavía no estoy Y mirar cómo está todo de verde O sea, nada que ver con el invierno Aquí es donde grabé el vídeo de Cómo es el invierno en Finlandia En este bosque, mirad lo cambiado que está Y he venido a lo que os dije antes de recoger flores para tener decoración para el cuarto entonces mi idea es coger cada semana un ramito de flores así bonitas me estoy dando cuenta que por esta zona sí que está empezando ya el otoño o sea los pinos ya se están poniendo marrones las hojas de las abedules ya no son verdes así que pues me gusta, que me, me gusta el otoño así que estoy contento que ya esté empezando bueno Ahora estamos dando paseito en bicicleta. Aquí, bueno, estoy, estoy yo solo. Y madre, mía, está empezando a llover. Así que estoy intentando ir rapidito. No estoy haciendo el camino ahora de 18 kilómetros que suelo hacer. Estoy haciendo uno más cortito porque tengo miedo de que empiece a llover. Entonces voy a estar haciendo este camino hasta llegar hasta los 18 kilómetros. Pero por si acaso, por si acaso empieza a llover más fuerte, pues puedo. Estoy más cerca de casa. No puedo resguardar Esta no es mi bici, vale, es la de mi padre Que le regalamos por uy, Por su cumple el año pasado Y La mía se está arreglando así que No la he podido coger ahora y Mirad que verde está todo por aquí Pero el bosque está todo un poco más oscurito ya En esta primavera Aprendí a A ir así sin manos Con la bicicleta estoy muy contento, era una de las metas que tenía yo para ese año mira, mira ahora, ahora también he hecho una pequeña comprita de cosas que hacía falta para casa ya que me cogía el super el supermercado de camino y está lloviendo un montón ahora así que vamos a ver si vamos rápido mira, he hecho esta tarta de arándanos Bueno, tengo la cocina un poco sucia sí. pero hay que meterla en el horno y quedará riquísimo bueno, ya se ha quedado toda la tarta, se ha quemado un poquito por aquí, pero bueno, no pasa nada, está bien. He estado aquí trabajando un poco en los vendedores. Y ahora vamos a cenar aquí, que ya se está haciendo de nuevo. Buenos días, mirad, es por la mañana. Son las 7 menos cuarto, así que nos vamos a preparar el desayuno. Mira, tengo aquí avena. Y ahora lo voy a estar por encima, nueces, he hecho así unas cuantas, de ¿Sí? se las he hecho y voy a coger arándanos en el congelador. No, yo creo que así está bien. Encima le voy a echar un poco de miel. No queda miel. pan y le voy a echar hummus que preparé ellas voy a echarle así por el pan, queso y pepino. Entonces le voy a echar el humus así como si fuese mantequilla por el pan. Ahora echar un poco de queso. A ver. Este es el queso finlandés típico que tienen en todas las casas a ver si encuentro un momento pues bueno necesitas un corta queso como este entonces coges el queso esto normalmente es un cacho grande ya se está acabando y empiezas a cortar ahora mismo se está acabando el queso así que no me queda muy bien pero así y ahora con esto mismo yo suelo cortar el pepino listo súper rápido así que nada vamos a guardar esto y desayunamos y pues mirad chicos así tengo el desayuno preparado he añadido un vasito de leche de avena yo tomo esta marca con la avena que hemos preparado y el pan y hoy está lloviendo Bueno chicos, otra vez estamos dando el paseito en bicicleta del día Hoy sí que vamos a hacer el paseo de 18 kilómetros Mirad que bonito está el bosque por aquí Es que en algunas zonas pues está súper verde Y luego en otras está marrón Que eh, bueno Que hoy ha sido el segundo día de clases Y ha ido bastante bien Pero es que aquí en Finlandia Hay una cosa un poco a ver, vamos a Extraña Y es que bueno Pues El segundo día de clases Es Que pues ya empezamos o a sea, al 100% van a apuntar un, un examen para diciembre No han mandado ya un montón de deberes pero bueno, no pasa nada. Tampoco es tanto, ¿vale? O sea, comparado con lo que me andaban en España, no es nada. creo que la cosa es bastante bueno. Pero bueno, dejo que precisa el camino. Y no quiero tardar mucho, que ya se hace tarde. Y hay que dormir. Así que bueno, dejo. Mirad qué bonito este lago que hay aquí. Está precioso y aquí hay un campo. Bastante grande. Y este en un es nuestro pueblo, este es otro pueblo que hay al lado que es más pequeño que el nuestro O sea, si el nuestro es pequeño, imaginaos cómo es este Bueno chicos, buenas tardes, buenas, buenas, buenas mañanas, buenas, buenos días, buenas tardes lo que sea, son las 3 menos... Shhh, estoy grabando. Son las 3 menos veinte. Mirad, hoy por fin es viernes. Estoy mirando aquí que tenía un nombre enorme. ¿No, de verdad? Bueno. Que hoy ya es por fin el primer viernes del curso. Y ya viene el fin de semana. Y bueno, pues, estoy mirando que tengo un sueño enorme. A ver si esto me... Despierta es ¿eh? una fajita con con esto humus pepino queso y ya está y ahora um, después eh, por la tarde tarde tenemos sauna así que si quiero ir hoy en bicicleta tengo que ir ya vaya Sí, eso tengo que ir ya así que voy a terminar de merendar y a lo mejor recojo un poquito el cuarto que otra vez está desordenado porque aquí hay una señorita que no voy a nombrar que se llama luna que se llama bueno y aquí estamos dando el paseíto de hoy en bicicleta otra vez vamos a hacer los 18 kilómetros pero este mensaje tan bonito Ay, chicos, me acabo de encontrar con un reno y es el primer reno que veo esta temporada, de este año. Ay, qué emoción. Ya empieza la temporada de los renos. Para cenar tenemos ensalada, pollo... ¡Hola! Bueno, chicos, buenos días. Hoy es un día nuevo. Y... Hoy es sábado, por fin, el primer fin de semana del curso Y ahora vamos a ir al súper porque vamos a enviar una postal a nuestra prima, Helena Ya habrá salido de fondo en algún vídeo eh, Cuando estuvimos en España Pero bueno, vamos a ir al súper a mandar esa carta Y después mmm, ya veremos qué hacemos Estamos aquí en la playa Mirad qué bonita Está en la playa de, aquí, de, de nuestro pueblo no es muy grande, ¿vale? Llega desde aquí. Hasta donde están ellos más o menos. Y bueno, pues aquí hemos pasado el rato, nos hemos comido un heladito y eso. Hemos llegado a casa y vamos a comer. Macarrones con berenjena y queso. Y tomate. tomate y pollo. ¿Toma el pollo? Es un solda. Un de pollo. Sí. Me han picado de pollo. Y aquí se está genial. Unos jardinesitos. Bueno eh, llegando el paseito de bicicleta ya estoy llegando Y madre mía que bien sienta Después de hacer el caminito este Porque te sientes bien contigo mismo Y bueno pues has hecho Ejercicio así que Te sientes bien Y es que son 18 kilómetros Entonces también llegas bastante Bastante cansado Aunque todavía no estoy llegando, todavía me falta mm, Un kilómetro Por ahí, por ahí. Estoy, llegando. estoy ya en nuestro pueblo y bueno, pues mirad Bueno chicos, buenos días Mirad, estamos otra vez en la playa y Hemos venido a almorzar aquí Y hoy es domingo y Esta mañana ¿eh? ¿Qué? Macarrones Igual que Bueno que esta mañana he estado haciendo limpieza en la habitación y todo eso Y pues no he grabado nada a ver qué tal. Muy mm. mm. bueno. Bueno, mira he ordenado todo el salón. Y es que mirar qué bien me ha quedado. ¿eh? Se ha limpio todo el suelo y todo.